Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, la semana pasada tuvimos a Rosana que era una crack de cómo crecer en YouTube y esta semana tenemos a un crack de cómo crecer en lo personal y adquirir hábitos saludables o ya veremos lo que nos quiere contar el invitado de esta tarde que es Javier Miranda. Buenas tardes Javier. Rodrigo, ¿cómo vas Rodrigo? Gracias por, por la invitación. Qué bueno compartir contigo un rato en este, en este ámbito. Muy bien, muy bien. Yo, vamos, me encanta que estés aquí porque cada vez creces más. Mola seguirte un montón en Twitter con las cositas que cuentas y sobre todo en lo que escribes. Así que, nada, antes de nada, lo que sí que quiero es aquí a mi audiencia, para mi audiencia, hacerte la gran primera pregunta que siempre hago y es ¿Quién es Saber Miranda? ¿De dónde viene? ¿Vale? ¿O cómo empezó en todo esto? ¿Y a dónde va? Ok, ok, ok. Bueno, mira. Eh, tengo un libro que, que detalla toda esa historia. <risa> bien, empieza, empieza bien. Le, lean mi libro. <risa> lean mi libro que hay toda la historia. No, eh, Mira, eh, yo hago programación neurolingüística como, como eje principal de mi trabajo. Creo que ahí está como la base del trabajo que hago en temas de mentalidad, en temas de hábitos, porque porque es la herramienta que empecé a estudiar 2010 y, y es la herramienta con la que ha calado súper al fondo y ¿no? es como a lo mejor en ti el tema de copywriter, no, tú a lo mejor puedes hacer páginas de venta, podrás hacer email, podrás hacer eh, algo, un anuncio, pero de, de, de base hay alguna cierta base, no, un estilo incluso. Entonces, eh, lo mismo en el coaching. En el coaching hay que el ontológico, que temas más lingüísticos, que temas más de no sé qué. Lo mío va mucho desde la programación neurolingüística. Y todo esto empezó... Originalmente, de, y te voy a contar la historia, por aquí cerca anda mi hermana, eh, porque yo soy una persona que le encanta el dinero. Me encanta. Entonces, yo estaba en la universidad y, y mi hermana estaba haciendo su maestría y ella me dice, oye, hay un profesor en la maestría que es el único profesor que a todos nos ha caído bien, a, todo, a todos los alumnos. Oye, está bueno, ¿no? Qué bien. Él hace algo que se llama algo con programación y algo con lingüística, me dice. Ah, vamos a averiguar qué se trata de eso. Y cobra por hacer eso. Cuando escuché, y cobra por hacer eso, dije, ah, está bueno. <risa> cobra por hablar cobra por hablar eso se puede hacer bueno aparte de ser profesor no entonces sí, sí. no cobra por hablar interesante entonces bueno descubrí todo el tema de, ahí descubrí todo el tema de lo que había de coaching y eso lo dejé y en la universidad un día alguien llegó a dar una charla de coaching me metí eh, era había más humo que no sé pues había más, una fogata no de una fogata sí era, era una cosa loca, pero obviamente yo, yo era completamente nuevo. Y como le pasa a muchos nuevos, pues claro. vamos a ver, a ver de qué se trata esta promesa de cambiarte la vida en dos semanas. Vale. Entonces, entonces, fui a un taller y era la cosa más horrible. Siempre las cuento porque fue la cosa más espantosa la que he estado en mi vida. ¿no? Gente de 30, 40 años llorando. Yo no entendía por qué. Yo tenía 18 años tal vez en ese momento. Eh, había mucha inseguridad en mí muchos muchos temas de, de, de, de timidez de que yo, yo me costaba mucho acercarme a las chicas por ejemplo uh -huh. entonces pero pero yo, pero yo en general era bastante feliz ¿no? entonces yo decía ¿y esta gente porque yo era tanto ¿no? y, <risa> y, y tú veías que, en, la, que en, la, en el taller yo teniendo 18 19 y mi experiencia en la vida te, tendiendo a cero tú veías cómo le metían el dedo a la llaga porque si no yo tenía que hacer llorar al tipo no entonces terminó el fin de semana y dije, no esto yo no puedo esto no es lo mío me fui y, y ya en el 2020 entré a una escuela de, de pnl porque igual el, el bichito de la programación lingüística como tal me quedó en la cabeza uh -huh. entré a una escuela de pnl que, que era mucho más pnl no y, y a veces veo en twitter cuando la gente habla de esto la BNL desde sus fundadores, se enseña con un montón de diversión. Aprendes a trabajar tu mente contando historias como las que te estoy contando ahora vale. eh, y, y con mucha diversión, porque, porque la diversión ayuda a cambiar. ¿Quién no recuerda a ese profesor que te contaba historias, que, que, que era buena gente, que era buen dato con el que conversabas? Y, y a lo mejor no recuerdas que aprendiste con él, pero lo recuerdas. ¿O recuerdas alguna cosa que él te dijo? Vale. Es fácil de recordar porque la diversión iba ahí, ¿no? Entonces, igual cuando entré, entré un poco por... Esto está interesante. Pero para ese momento todavía no tenía ni idea, ni de lo que iba a hacer con la PNL, ni de lo que iba a hacer en general con mi vida. Pero eso hace solo dos años. Eso, no, en el 2000, perdón, en el 2020, no, en el 2010. Estoy ah, diciendo, como has dicho 2020, digo, ostras, digo, no, no, no. menuda, menuda no, tensión no. meteórica. No, no, no, para vale, nada. Vale, 2010. Dos mil, 2010, vale, vale. Tengo, vale. tengo una cicatriz del 2020 con el tema de la pandemia, creo. Bueno, <risa> <risa> 2010, todo esto, estaba vale. yo sumamente, sumamente joven. Eh, y y en el 2000, entre el 2009 y el 2010, eh, sí. mi mamá pasó por un proceso de cáncer, ¿ok? Y una de las cosas que aprendes en, cuando aprendes de mentalidad es que la mente tiene una influencia en el cuerpo espectacular. espectacular y, y nuestras creencias definitivamente van a afectar nuestra salud, van a afectar cómo miramos la vida, cómo afrontamos un problema. Y, y en el 2010, cuando mi mamá pasa por este proceso, ¿por en 2009 supuestamente quedó curada en el 2010 vuelve a pasar por esto y fallece de cáncer en julio vale. eh, tengo clarísimo que una de las cosas que a mí me ayudaron a mantenerme a flote y manejarlo de una manera totalmente rara hasta para mí mismo fue haber aprendido programación lingüística, porque recuerdo tanto y aquí a lo mejor no sé cómo será porque tenemos dos culturas tan distintas tú y yo, Rodrigo vale eh, cuando alguien fallece, pues eh, haces un, un velatorio, un tiempo de, de acompañar, ¿no? Uh -huh. Y la gente llegaba, y como Javier, esto este es un dolor que dura para toda la vida, esto eh, hay que sufrirlo y no sé qué. Y yo sé que la gente lo hace con la mejor intención del mundo, pero desde el lenguaje son ideas que en un momento de extrema sensibilidad pueden calar muy hondo, decirle a alguien, vas a sufrir toda la vida por este dolor. Claro. Ok, entonces. Claro. De alguna forma, para ese momento ya tenía una, una, una malla delante de mí, un filtro que decía, esto es una creencia. Jamás, eh, imagínate estar en un momento de, de, de ese tipo claro. y pensar, estas palabras son creencias, no, no es una realidad, no es una verdad, son creencias y, y, y no me las creo. Eh, entonces, me ayudaron muchísimo desde esa perspectiva. Y unos meses después, me acuerdo que habrán sido unos tres o cuatro meses después, es, es sentir todo el, todo el duelo, toda esta sensación de... ¿Qué uno siente cuando, cuando muere alguien que, que ama? ¿no? Entonces, puede estar la gente alrededor, pero sientes claro. esa soledad. Eh, me levanté una mañana y dije, ¿qué puede haber de positivo en todo esto? Una pregunta sumamente rara también en ese momento. Y lo que hice fue ponerme a buscar gente que se había curado de enfermedades terminales y ver qué hacían desde la parte de la mentalidad que era lo único que yo entendía y se habían curado de teniendo enfermedades curado curado curado totalmente o sea, curado de mal de Crohn, cáncer eh, gente que se ha curado o sea eh, algo que encontré es que no hay una enfermedad que no haya tenido al menos un caso donde tú digas ese se curó vale donde no hay una enfermedad donde digas no es que nadie nadie se ha curado en todas ha habido eh, y me reuní con gente de mi ciudad y por ahí un poco ciudades un poco aledañas Tampoco uh -huh. es que hice una muestra de, de, de 10.000 personas, ¿no? Habrán sido, no sé, unas 80, 100 personas con las que me reuní. Ya son, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y comencé a buscar qué había de común en su mentalidad. Que, ojo, no quiero decir que con el poder de la mente y únicamente con el poder de la mente te vas a curar una enfermedad de, uh -huh. como un cáncer. Pero sí comienzas a ver que hay ciertas formas de mirar la vida que te ayudan a afrontar una dificultad de ese tipo, y, y por qué no va a superarlo, vale. okay y sí, es sí. interesante porque eh, había gente que de todo de todo tipo desde el que hizo quimioterapia desde el que hizo homeopatía que tú podrás decirme oye pero eso es agua con nada sí, con azúcar <ríe> sí sí sí sí tal, tal cual pero pero ese fue su tratamiento y, y se curó eh, luego está el, el caso de una chica que en particular ella tuvo una sanación más desde la fe fue una iglesia y dijo, sentí que algo había pasado. Ella estaba con un problema de mal de Crohn sumamente serio. Es una enfermedad que afecta el colon. Una cosa sí. horrible. Uh -huh. y, y dice, bueno, luego fui a seguir mi tratamiento. Me voy a hacer exámenes y de repente no tenía nada. Eh, o sea, unas cosas increíbles. Entonces, traté de agarrar todo eso y darle una forma de conversacional. Y... Eh, estructuré un, un libro, mi primer libro, que se llama Tu mente, tus palabras, tu cuerpo. Entonces, eh, ¿Tu mente, tus un palabras, sobre... tu cuerpo? Tu mente, tus palabras, tu cuerpo. ¿Cómo se conectan tu mente, las cosas que te dices a vale. ti mismo, uh -huh. con, con tu cuerpo, con tu salud, con tus emociones? Entonces, así empezó. Así empezó toda esta historia, eh, orientado mucho a, hasta te diría que como un proceso de autosanación en. en después de vivir este duelo y y creyendo que podía ayudar a la gente a evitarse un poco este dolor ¿no? que, que casi siempre hay muchos motivadores de, de, ese, de ese estilo en la gente que hace coaching eh, buscas evitarle a alguien más las cosas que has vivido y luego ya fuimos evolucionando a otras cosas me di cuenta de que las necesidades de la gente iban por otros lados de su vida cotidiana no cómo lidiar con, con mi trabajo de, de hoy, cómo lidiar con mis hábitos, cómo lidiar con mis problemas económicos que los tengo que enfrentar, pero pues de repente ya estoy perdiendo eh, la vista, ya no hablo con mis hijos porque llego estresado y no quiero ni hablar, claro. porque eh, ya no puedo disfrutar de una reunión familiar, porque en mi cabeza no dejo de pensar del trabajo, de que me falta el dinero, de que no sé qué. Eh, son cosas que afectan la vida cotidiana. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, se fue orientando un poco por allá. Y ya, no te cuento más porque si no me voy a largo No, no, está muy bien el, el inicio de por qué te interesa todo esto y a raíz de un suceso eh, dramático y demás, y tú haber estudiado PNL y coaching y tal, como que no solo lo superaste bien, sino que encima lo usaste para poder ayudar a otras personas y encima evolucionar tú, o sea, que mejor imposible. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que hay mucha gente que, que, que dice que el tema de PNL es humo, y que es una pseudociencia, y no sé qué. Digo, primero, que jamás he intentado posicionar la herramienta como una ciencia. Eso, en cada curso que dictan los fundadores, te, te dicen, o sea, esto jamás ha intentado ser una ciencia, ni, ni nada parecido. Es una herramienta eh, que aplica ideas que, que, que vienen de la terapia, que vienen de, de las ventas, incluso, eh, ah. para aprender a persuadir. Para aprender a persuadir. Claro, pero ves, a mí sí que me interesa, por ejemplo, que me, me cuentes un poco más qué es en sí el PNL, porque sí, Programación Neurolingüística, okay. suenan así las siglas muy bien, pero ¿en qué consiste o qué le ves ahí práctica? Porque si tú lo sabes, uh -huh. o sea, creo que es una herramienta súper poderosa de que si sabes usarla, tienes ahí un gran poder, ¿no? A los Spiderman, ¿no? Sí. El que Tiene un gran poder, y sí, sí, una sí, sí, gran sí. responsabilidad, o sea, pues es ahí meter mucha caña, ¿no? O, o, sí, o llevar sí, sí, a las sí. personas. Entonces, me interesa saber un poco y que conozca a la gente qué es en sí y cómo se puede usar un poco de ilustrar. Claro, mira, ahí es, tiene mucho que ver con estudiar nuestro proceso de pensamiento. Okay. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que, que tú y yo podemos ver... Un texto, ya que tu, tu gran público tiene mucho que ver con el tema de negocios online, tú y yo podemos ver un texto, ¿vale? Y tú, desde tu perspectiva de copywriter, vas a decir, eh, eso está mal escrito. Yo, desde mi perspectiva de comprador que acaba de llegar al mundo online, voy a decir, oye, qué, qué bestia, este tipo me puede cambiar la vida en tres semanas. Increíble, lo quiero, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tu experiencia es subjetiva y mi experiencia subjetiva es distinta. Vale. Lo que trata de estudiar la PNL es cómo es que tú procesas eso internamente. ¿Por qué hay personas a las que le dan miedo los insectos y hay personas a las que no? ¿Cómo hacen eso internamente? Sí. Entonces, es muy sencillo. Resulta que a la gente que, que la gente cuando tiene una emoción fuerte, dentro de su cabeza lo que hace es tener una imagen muy grande. Ahora, imagínate que yo siempre le digo a la gente cuando trabajo en, en temas de miedos y eso. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a las cucarachas. Vale. Si yo tengo una cucaracha si yo me imagino una cucaracha de este tamaño, es que no hay manera de no tenerle miedo. Ah. Pero, pero si yo la regreso a su tamaño normal, de repente, de repente ya no da miedo. Y, y es así de sencillo. Eh, es un poco de autoobservación a nivel de mi cabeza, que ¿por qué me mueve esto? Ah, estoy haciendo una imagen. Que además de hacer una imagen tiene movimiento, ¿no? lo que los copywriters llaman mucho dibujar en la cabeza. ¿no? Uh -huh, sí. La PNL lo, lo hace mucho desde el lenguaje. O indirectamente. Dices, ok, eh, tengo miedo a tal cosa. Entonces vas hacia adentro y dices, ¿cómo me imagino este miedo? Entonces resulta que tienes un escenario de ti fallando o siendo mordido por el perro o... o que te imaginas a tu pareja dejándote, entonces obviamente eso te provoca miedo. Vale. Lo que hace la PNL es enseñarte cómo cambiar esa imagen y que se quede la otra imagen. Pero que ah. se quede, porque, porque tú puedes leer y yo te puedo decir, oye, no pienses en eso, Rodrigo, eso no, no te conviene pensar en eso. Bueno, sí, pero la imagen sigue allí, sigue siendo persistente. Entonces, lo que hace la PNL es encontrar las técnicas para cambiar eso. Para que de verdad puedas cambiar otra imagen y lo que te daba miedo ya no te dé miedo. Ojo que, eh, y esto puede aquí volverse un, un lío, pero yo le he quitado fobias a personas en una sesión de 40 minutos. Fobias que tienen 5 años, 8 años, 10 años. Eh. Solo, ¿Solo con eso? ¿Imaginándose su fobia en grande y cambiando a la pequeña? Mm, hay procesos un poco más detallados, digamos. Te lo estoy contando a grandes rasgos. Claro. Pero vale, hay vale. una guía mucho más detallada, pero recuerdo un caso de una señora que su hijo se casó. ¿Vale? Y su hijo, la forma de llegar a donde vivía su hijo inevitablemente era pasando un puente. Había que ir en auto por un puente, inevitablemente. No había cómo rodearlo, no había cómo dar la vuelta. Por donde llegara, había que llegar por un puente. ¿Vale? Y su hijo se había casado hace ya más de un año y ella no podía visitarlo porque le tenía fobia a los puentes. Él tenía que venir a verla, vale. pero ella era, oye, no quiero conocer tu casa y no puedo ir. O sea, no, no podía, para nada. No podía. Ella llegaba a un nivel que cuando ya veía el puente, a menos de tres metros, intentaba abrir la puerta del carro para lanzarse del carro. Vale. O sea, una cosa severa. Y, y trabajamos en una sesión y ella me dice, bueno, ¿y que obviamente no hay un tangible no no, ah, no hay ah, una ah. manera y cómo sé que esto funciona vea un puente ¿no? entonces <risa> la única manera entonces le digo bueno vaya y cuando usted sienta en estos días un poco más de confianza de, se sienta más tranquila intente entonces eh, me llama su nuera que era era ella, ella era mi amiga ella fue la que la mandó a sesión conmigo y me dice Javier salimos de tu sesión estábamos yendo a dejarla y íbamos a evitar el puente en, en una calle íbamos. tenías como la opción del puente la opción de demorarte un poco más eh, y él dijo no, no no no probemos no importa ya ya que te diga probemos ya ya es un progreso fíjate y el esposo pacientemente que iba manejando fue un poco más lento pero pasó el puente primera sesión nunca más volvió el problema que tengo es que no vuelven mis clientes porque... <risa> Los curas los curas tan rápido que ya no vuelven, ¿no? O sea, entre... Sí sí sí, mira mira que <ríe> en Estados Unidos hay una una maestra también de PNL uh -huh. que ella cobra por las curas de fobias como 3.000 mil dólares o 3.500 mil claro, si porque ya ella sabe que si ya no que, que va a volver. <ríe> sí sí sí, ella sabe que no va a volver, entonces eh, ella directamente te cobra por el resultado, ¿no? Claro. Bueno, pues oye, ya ya lo sabes. Si te gusta el dinero y sabes que cura fobias en una sesión, dile, mira, esto vale tanto, pero es que solo es una. Sí, sí, sí, sí tal cual. Que... No me he atrevido a hacerlo, la verdad, pero. pero... Bueno, ah, pero... hace un tiempo que. Dime, dime, dime. No, no, no, sí, hace un tiempo que, que lo estás pensando, ¿no? Hace un tiempo que, que sí, hace tiempo que lo estoy pensando porque ya no ya no hago tanto ese trabajo. El tema de... Me he enfocado mucho ahora en el tema más generativo de la gente que es como Javier, estoy trabado con esto y quiero conseguir una meta. no vale. eh, Me he enfocado mucho más en eso que en el trabajo terapéutico, claro. eh, porque es, es, es, es sumamente fuerte también el trabajo terapéutico. ¿no? Claro, también con... me imagino porque eh, tú en este caso que has puesto, ella tenía clarísima la fobia que tiene, pero ¿te ha pasado que llega gente y que no sabe lo que le pasa? Y tienes Totalmente. que intentarlo a través de, del PNL averiguar lo que le pasa y una vez tratar y cambiar esa imagen, como has puesto de ejemplo? Sí, sí, sí. Esa es la mayoría de los casos, en realidad. O sea, en claro, este claro. caso, porque era, porque era en extremo, obvio. Vale. Pero luego es, Javier, no sé qué me está pasando, que eh, tengo, he tenido siete novios y con los siete me, con los siete me peleo. <risa> y uno siente que es culpa de la otra persona. Pero oye, si son siete... Es un, poco el, es un poco el refrán, esto de si todos te apestan, probablemente tengas la mierda en la nariz. ¿no? Total. No, no, claro. Está claro. Entonces, eh, ahí es comenzar a indagar. ¿no? A ver, viene una, el tema de cuestionar, hacer preguntas. Y algo que tiene la PNL y que lo mencionaba hace un tiempo en Twitter es mucho la lectura del lenguaje no verbal. Vale. Y aquí te puedo abrir otro, otro escándalo que podemos hacer, y es que mucha sí, gente bien. dice: no, está cruzado de brazos, entonces está bloqueado. Está mirando a la derecha, entonces está mintiendo. Eh, eso es lo que hay es, libros, ¿sí? dos, docenas de libros de sí, lenguaje sí. no verbal. Donde, de que si estás así, de no. Si ¿no? sí, estás con no me interesa. En ¿no? plan, tensión, ¿no? O que protegiéndote, ¿no? Y demás y tal. Y sí, eso no sí, es así. Sí, sí, sí. Para nada. <risa> no, fíjate. A, absolutamente no. Mira que eh, a diferencia de las palabras, si yo te digo agua, probablemente tenga un significado más o menos parecido para ti, para mí. El lenguaje no verbal tiene mucho que ver con la sociedad en la que creces, la gente con la que te rodeas, eh, vale. las cosas con las que con las que trabaja, por ejemplo, tú y yo compartimos en, en la comunidad de los abandijers, hay muchas cosas que a mí me cuesta entenderlas porque, porque es otro mundo para mí. Entonces, culturalmente, tantos que, que son muy, de, muy sectorizados, ¿okay? o cosas que tienen mucho que ver con tu familia y... Y yo las puedo descontextualizar si yo creo que significa lo que, lo que me dijo el libro, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo estar así. Primero porque a mí me da frío siempre con el acondicionador de aire. Conversábamos un poco en off que yo desde los 10 grados hacia abajo ya puedo morir. Entonces, vale. eh, yo en sesiones de coaching tú me puedes ver así fácilmente. Eh, pero no significa que esté cerrado. Entonces, el, el lenguaje corporal... Se puede leer, sí, pero hay que contextualizarlo muchísimo. O sea, eh, por ejemplo, yo sé que ahora estamos teniendo una conversación que es muy divertida y todo, pero si yo veo tus gestos y veo mis gestos, yo soy mucho más expresivo. vale El libro a lo mejor va a decir, ah, eh, tienes que trabajarlo mejor porque Rodrigo está aburrido. No, Rodrigo <risa> no está aburrido, es que <risa> yo, ya, yo ya sé que la media del lenguaje corporal de Rodrigo es así. Vale. Sí, entonces... Eh, es un poco la, yo le, yo le llamo la pereza del, del lenguaje verbal. No es más fácil decir, ah, sí, esto significa esto, esto, esto, esto, esto, que ponerme a detectar con cada persona qué significa un gesto. Claro, pero es que, ostras, el problema que tendrías tú entonces es que si tú trataras a alguien que culturalmente es muy diferente a ti, puedes fallar mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Y ahí viene la otra parte de la programación neurolingüística. En lugar de leer el lenguaje corporal, puedes enseñarle a la otra persona a leer el tuyo inconscientemente, sin que sin que lo sepa. Y te voy a dar aquí un tip para la gente que habla en, a la gente que, que hace trabajo en público, que todavía habla en público. Cada vez hace menos con el tema del zoom y con el tema de, de claro. Bueno, no, pero sí que ahora que estamos viendo otra vez las reuniones presenciales y las cosas presenciales, vamos seguro. Mira. Eh, hagamos un ejemplo sencillo. Digamos que te voy a explicar algún tema de hábitos. ¿no? Mira, eh, entonces yo te puedo decir dos formas de, de explicar esto. Eh, tú quieres tener un... Quieres cambiar de hábito porque a lo mejor te estás alimentando mal y quieres tener una alimentación diferente. Entonces vale. lo que tienes que hacer es empezar a comer distinto, comer mejor y ya no comer esa chatarra, ya no comer esas cosas que te están haciendo. daño. Okay. Vale. ¿Qué pasa con mi lenguaje no verbal? Antes de que te lo explique, te lo voy a Mostrar de otra manera. Eh, para cambiar de hábitos, a lo mejor una de las cosas que vas a notar es ¿Cuál es la chatarra y cuál es la comida saludable? Y esta comida chatarra vas a tener que dejarla de un lado y vas a tener que tomar esta comida saludable y comenzar a irte un poco más por esa dirección. ¿no? ¿Ok? Vale. ya Lo que sea. ¿Qué pasa? Que en el primer mensaje todo estaba, todo lo posicioné aquí, visualmente para ti. Uh -huh. esto en 30 segundos a lo mejor tú dices bueno, puedo captar el mensaje pero en 3 horas de una charla se puede volver confuso cuando la gente todo el tiempo mueve los brazos y, nos, y como que se mueven solos, como ¿no? que tienen vida propia ¿no? vale. entonces una de las cosas que hacemos y que yo hago muchísimo es tomar el espacio como una pizarra, entonces te digo acá está todo lo malo, acá está todo lo bueno entonces ¿sale? después de después de contarle cosas, de explicar, de conversar donde lo malo, lo malo, lo malo, sí y bueno y el problema de que no de que no seas constante es que nunca vas a tener dinero. Pero si tú comienzas a dedicarle un poco más de tiempo, entonces probablemente vas a tener resultados antes. Entonces qué vas a decidir hacer? Vas a seguir haciendo lo que estabas haciendo o vas a cambiar? El, el mensaje a un nivel inconsciente se vuelve más nítido. Vale porque el lenguaje no verbal es más claro yo ahora ya no lo estoy leyendo lo estoy enseñando claro uh -huh. sí entonces eh, no sé la pnl tiene un montón de herramientas muchísimo de lo que de lo que hay allí es terapéutico muchísimo empezó desde un ángulo terapéutico la pnl empezó estudiando a tres terapeutas en particular milton erickson que uh -huh. tenía el mejor eh, dicho en términos de copywriting, el mejor ratio de conversión pero en cuanto a <risa> <risa> en cuanto a, a curación de gente a nivel emocional, a nivel mental. Él era psiquiatra y hacía hipnosis. Vale. Entonces, él desarrolló su propio método de hipnosis conversacional. Él solo conversaba eh, y la gente se iba y decía, oye, no, nunca hicimos terapia, pero pero ahora ya no me peleo con mi esposa. El tipo está a otro nivel. Eso es. Si alguien que hace copy algún día se anima a leer las historias porque él tiene. A sus alumnos han recopilado su, sus metáforas, solo sus metáforas. Vale. Hay muchísimo que se puede aprender allí. Muchísimo. ¿Cómo, cómo se llama, eh, ¿cómo se llama el, el, Milton el, Erickson. Milton Erickson. Uh -huh. vale. Y ahí. Eh, hay un libro que si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero si no me equivoco se llama Mi voz irá contigo. Uh -huh. Es un libro de recopilación de metáforas que él le contaba a sus alumnos y que los hacía cambiar. Vale. Okay. Eh, eh, él estudiaron a Virginia Satir que fundó el, eh, la terapia familiar sistémica. Todos estos vivieron en el momento en que estos tipos estudiaron. Se Fueron a sí. verlos ahí en presencial, decirles oye queremos analizar tu forma de hacer terapia, déjanos hacerlo y luego y luego estaba fritz peirce que fue el que fundó la famosa terapia gestal no esto de hablar vale, de la silla está, vacía está. y luego vale. te cambiabas de lugar y ya. entonces eh, ellos decían oye cómo es que un tipo puede hacer que venga gente de 50 años que es muy empresaria que es muy no, no, no, no sé qué y sentarlos ahí y hacer que hablen solo <risa> y, y que lloren y que, y que sí. sientan emociones y que se peleen y que luego se perdonen todo frente a una silla vacía. Oye, eso es persuasión de alto nivel, hay que aprender. Entonces, ellos lo veían mucho así. Destilaron todo eso y fueron desarrollando los, eh, los métodos que, que hay en la PNL. Y luego, hay un tipo que no recuerdo el nombre, pero era un vendedor de top, que igual que en el copy, ¿no? Lo primero captura la atención. El tipo iba donde un cliente abría su agenda para tomar apuntes y se le caían billetes de 100. Perdón, <risa> <risa> perdón. Perdone. Recogía los billetes, pero ya tenía la, te, la atención del tipo. Hombre, <risa> qué bueno, qué bueno. Entonces, ese, ese truco es bueno, ¿eh? <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, total. Entonces, eh, el, lo que ellos notaron era que la persuasión escrita o la persuasión del vendedor o la persuasión del terapeuta para convencerte de que estabas bien, todo tenía ciertos patrones que se repetían muchísimo ok entonces eh, eso es básicamente lo que yo uso con mis alumnos los claro. convenzo de que pueden los convenzo de que no estaban con ansiedad y de repente dicen ah no ya no tengo y, y ven a eso que les generaba ansiedad y dicen oye, ya no me genera porque ya no tengo entonces <ríe> no, no, es que... A, a, ojo que a lo mejor un psicólogo aquí puede puede querer quemarme de, de, colgado pero opiniones hay para todos pero si tú lo has probado y te funciona Tan válido es porque es verdad que también el coaching eh, hace unos años empezó a llegar aquí a España y demás. Y mm -hmm. claro, todo el mundo se hizo coach. Y todo, o sea, todo el mundo hacía un curso y tres meses. Soy coach. Y, y ya. Sí sí sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, claro, sí. empezó a aflorar ahí, empezó a aflorar mucho. Vende mismo y mucha gente que no sabe. Y claro, no, acá, acá, acá, cada presentador de televisión es coach. Ah, vale. <ríe> Entonces, eh, incluso una de las razones por las que dejé de usar eh, el término de coaching en mis, en mis correos, en mis redes sociales, justamente porque eh, pensar en coach es pensar en alguien que te va a vender humo. Entonces, eh, es, es difícil, ¿no? A menos que estés en un medio que esté un poco más educado. Uh, ahora mismo, por ejemplo, hay una empresa que me contrató por un tema de hacer coaching ejecutivo que es tomar a, a, a la gente uno por uno y ayudarlos a mejorar su, su, su desarrollo, su talento, buscar qué los bloquea mentalmente, vale. eh, qué sé yo, ah sí es que es que mi compañero de allá tiene más talento que yo y de repente eso los, los limita a nivel de productividad, bueno trabajar esas cosas, pero eso ya es con, una, con alguien que sabe, ¿no? Claro. Eh, y, de cara y... al desconocido coaching boom. Claro, pero ¿qué te iba a decir yo tú, ¿Es, es, ¿es mejor o más fácil el coaching grupal o individual? Porque ya, sinceramente, el coaching me viene a las mega reuniones o quedas que hace Tony Robbins, es ¿eh? Tony Robbins, y todos cantando ahí, ahí, que están todos como locos y el ahí. Sí, sí, sí. Y ese tío y caminando que, en el fuego y todo. Sí, más que ese tío no vende, vamos es una máquina de hacer dinero, pero ves a la gente que dices tú. Madre mía, yo quiero pegar esos saltos porque lo dices tú. La gente sí, llora, sí. grita, ríe, anda por el fuego. O sea, hay que tener un poder y un magnetismo brutal para hacer eso, ¿no? O no sí, o, es, sí, sí, o, sí. o Mira, es fácil. No, no, no. no para, primero, que a mí no me gusta. Eh, y en PNL vas a ver a muy poca gente, aunque Tony Robbins empezó siendo PNL. Fue su primera... Ah, él empezó haciendo PNL. Su llegada PNL. al coaching fue con PNL, haciendo exactamente lo mismo. Estados Unidos es, una, es un mundo completo Vale. el tipo aprendió a curar fobias, fue a la radio y dijo, oye, pongo un anuncio de que curo fobias hasta el día en tal lugar. Y tuvo una fila de gente ahí, el tipo empezó a curar fobias y se hizo foboso. Ah, no lo sabía, pero, ostras, fíjate. Entonces, Entonces, es que, claro, es que si te cura una fobia y tal, y vas ahí, te, y te cura, pues, ostras. Es que sí, esperas. sí, sí, te cura. O sea, hay un curso de Richard Bandler, que es uno de los creadores de la PNL, ni eh, es un curso, es un, es un día de, de uno de sus cursos que ese día se llama Vanishing Phobias, que es desvaneciendo fobias. no vale. El tipo lleva unas tarántulas que están amaestradas no tienen veneno y nada, y lleva unas boas. Ya tiene, ya tiene su staff de, de, animales, de animales que producen miedo. no Y al final del día todo el mundo se trepa las boas, que acaricia la tarántula y especialmente la gente que al, al principio del día tenía fobia, ¿no? Entonces, trabajan la fobia y al final del día los ves tomándose la foto con la tarántula, tomándose la foto con la cosa. De que funciona, de que es real, es real. Ahí, eh, hasta, hasta yo mismo cuando lo veo, digo, oye, esto que tengo en las manos, creo que no lo estoy aprovechando como, como debería. Claro, eso ya es, es lo que va en la persona, pero claro, o sea, cuando te he dicho al principio que es un gran poder, que claro, porque es... Sí, sí, sí. Puedes reestructurar mente, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ojo que a mí personalmente, y sin, sin, sin problemas a decirlo, se me da mucho mejor hablándolo, de lo que escribiéndolo. Escribiéndolo es algo que llevo practicando por ahí unos meses, vale. un año puede ser, pero ese nivel de, de hacer que alguien diga, no, esto, esto definitivamente es, se me da mucho mejor todavía hablando y escribiéndolo. Wow. Volviendo a Tony Robbins, uh -huh. porque sí hay cosas interesantes que decir de... de su trabajo lo que hace ahora eh, es más como un subidón de energía no porque conozco mucha gente que ha ido y pues la motivación le dura dos semanas vale. eh, claro que es como haberte ido a un concierto de rock de tres días que por 500 dólares tampoco está tan mal entonces no, no, no. Eh, es es bastante o sea la gente tiene un sale de ahí pero me voy a comer al mundo pero si no tienes una estrategia detrás, ya en tres semanas, pues ya, ya, claro. ya, el mundo me va a volver a comer a mí. Claro, sí. Es importante tener una estrategia, ¿no? Para después. Total, total, total. Eh, cosas que, que él hace y que sus alumnos están haciendo y con las que no estoy de acuerdo, y esto es una, una cosa que tiene mucho que ver con tu cerebro, con cómo lo estructuras, es cosas como caminar sobre el carbón, para, sí. para convencer a la gente de quitarle un miedo. Funciona, puede funcionar sin duda, pero ¿qué sucede? Que cuando la gente camina sobre el carbón, no solamente aprende que ya no tiene miedo, aprende que necesita un evento dramático para cambiar. Ah, vale, vale. Eh, T. Harf Eker, el de Los Secretos de la Mente Millonaria, uh -huh. hace algo parecido con flechas en la garganta. ¿no? Sí, Entonces eso, pone eso lo he visto yo, con las flechas sí. y y Lo he visto en directo eso Y he visto a sí, gente sí. que tal Y aparte la flecha Que yo dije, madre sí. mía Te ayuda, no digo, ojo, que te ayuda, que te ayuda, te ayuda Pero también tu cerebro aprende Para cambiar necesito un evento así de dramático A través de una flecha en la garganta Necesito caminar sobre vidrio ¿no? Por eso es que la gente Me voy a la India a caminar en el Himalaya eh, Lo que yo trato de enseñarle a la gente Es justamente, oye, puedes cambiar en la cotidianidad no necesitas un evento dramático para cambiar una creencia es más yo tengo un ejercicio que la gente camina encima de papel en lugar de carbón no, los hago caminar encima de papel y, ¿Sí? y cambian y logran el cambio fíjate ah, es que, claro qué me lo estás explicando tú tienes razón que nunca había caído en que o sea caminar por el carbón hola hola pero claro o sea es, es que tu mente necesite algo traumático o doloroso para superarse, claro, eso no, porque si, si no tienes nada traumático no cambias. Claro, no, no, no, no, no parece tan saludable en el claro. mediano plazo. Sí, sí, sí. Luego, luego, bueno, Tony Robbins sabe lo que hace, definitivamente, pero eh, está reservado un poco para los que están ahí adelante, ¿no? Donde, con los que él puede trabajar. Él, eh, el tipo es muy fino para encontrar la pregunta correcta, ¿no? Claro. Si, si alguien tiene la oportunidad de tomar una sesión personal con él que creo que ahorita cuesta alrededor de un millón de dólares su mentoría personal ¿un millón eh, de dólares? sí, eh, la mentoría oh. anual co costaba hace unos cuatro años costaba un millón de dólares, una llamada de 15 minutos cada mes ¿durante un año? durante un año madre mona, así madre sí, sí. de Dios Claro, claro, pero oye, si estás en la Ford, si estás en la lista de Force 500 sí, sí. Y, y puedes tener a Tony Robbins por un millón de dólares, sale barato. No, no. Estoy convencido que seguro, igual que cuando Warren Buffet subastaba cenar con él y y pagaba a la gente sí. millonadas porque él cenaba con él y te daba su visión claro. de tu negocio de algún consejo y la gente se... vamos no sé si sí, se sí, sí, haciéndolo, sí. pero claro. Sí, sí, sí o sea, es es muy muy top él, él es muy amigo de jay abraham que probablemente lo vi que es que hace tema de copyright en inglés también es uno de los vale. uh -huh. hace un tema de marketing que, que vende pero brutal no él, él es mucho también de jay abraham tiene una membresía de marketing que creo que está como en los mil al mes o una cosa por el estilo nos hemos equivocado de país, ¿sabes? Sí, sí, sí, totalmente. Habrá que... Perdona, pero es lo que estaba diciendo tú. Igual que en el lenguaje no verbal es diferente dependiendo de un país u otro, no es lo mismo Estados Unidos que Europa y Sudamérica, o sea, Totalmente. Claro, totalmente. Son, son concepciones totalmente distintas, ¿no? lo que iba a cuando te guste en Argentina. ¿Qué, qué Cuando pasó? estuve en Argentina, algo que me encantó fue que la gente hablaba muy abiertamente de, oye, te estabas tomando un café y de repente era, disculpa, te tengo que dejar porque tengo que ir a terapia. En Ecuador, eso todavía no es tan habitual. Claro. Todavía la gente va al psicólogo medio a escondidas. Bueno, pero es que Argentina es conocido por los psicólogos que, que tenía. O sea, <risa> eso, todo el mundo en Argentina es como, todo el mundo es futbolista y todo el mundo es psicólogo. <risa> <risa> La Argentina, mira, no con, me lo sabía. ¿La Argentina es futbolista o psicólogo? No, no me la sabía, pero mira. Claro, Entonces, claro. alguien me decía, cuando yo allá, me decía, pero Javier, quédate aquí. Aquí ah. está tu mercado. Claro. Y, y sí, o ahí sea, hay un poco ahí de, de, dónde, de dónde me ubico, ¿no? De dónde te posicionas. Probablemente, probablemente sí, pero, pero, pero bueno. Eh, eso, eso es otro tema, eso es otro tema. Bueno, y mira, ahora me interesa hablar de la productividad, porque tú y yo somos de la idea de el club de las 10 de la mañana, <risa> <risa> en vez del de las 5 o el de las 4. Sí, sí, sí. ¿Y sí, por sí. qué esa obsesión de la gente de un club de las... Yo conozco gente del club de las 3 de la mañana, ¿eh? De... Wow. Sí, sí, 3 de la mañana. Pero gente de las 4, de las 5 de la mañana, ¿y, y por qué esas horas? Que sí. Que está claro que ya son las nueve y has hecho un montón de cosas y tal pero porque esa productividad la gente tiene interiorizada que es si te levantas antes bueno todo, toda esta cosa empezó con el, con el gran robin sharma que, que robin claro. sharma escribió el famoso libro del club de las 5 de la mañana robin sharma es muy bueno en su trabajo claro. pero eh, el poder del marketing no tú necesitas una idea que evangelice a la gente vale. y y ha funcionado bastante bien. Entonces, yo creo que el problema, y un poco por qué hago toda esta burla del club de las 10 de la mañana, es porque nos volvemos sumamente inflexibles en pensarnos es que es la hora lo que me provoca a ser exitoso. Eh, es como que tú digas, es que, a ver, ¿qué marca de corbata usa Warren Buffett para poder no. tener el éxito que él tiene? No es la corbata. No es la hora a la que te levantas, no, no, es el, no, es, no es la marca de zapatos que usa Tony Robbins, lo que te va a hacer un coach eh, multimillonario, ¿no? Entonces, eh, es un poco convencerte, porque tengo, tengo algunos amigos que se han leído el libro, yo no lo he leído, pero eh, te llega a convencer de que es la hora, o sea, no hay otra hora. Para ser a exitoso cinco. tienes que levantarte a las 5, ¿no? para estar bloqueado tengo que cruzarme los brazos es exactamente igual que que no es lo y, y digo no es lo mismo que la gente de éxito se esté levantando a las 5 de la mañana a que levantarme a las 5 de la mañana signifique que voy a tener éxito se parece pero, pero no es lo mismo bueno ya, ya empezó creo que se levanta a las 9 de la mañana ¿eh? Sí, sí, sí, sí, o a, sí, a las 9 menos cuarto para prepararse el desayuno a sus hijos y llevarlos al colegio. Sí, ¿tú, ¿Tú crees que Elon Musk se levanta a las 5 de la mañana a tuitear? No, no creo Elon Musk creo que no duerme. ¿eh? Sí, sí, sí. Es posible, es posible. Cuando no está cuando no, cuando no está en Twitter está de farra o alguna cosa, pero, pero definitivamente las 5 de la mañana no es su horario claro. No, es que Entonces, yo, yo siempre eso lo he achacado a los biorritmos, ¿no? Por decir algo así, porque yo a las 5 de la mañana, o sea, puedo estar de juerga pero levantarme, sí. o sea, no yo es que no soy persona. Sí, sí, sí. Mira que yo lo he intentado por un tema de por un tema más de salud, de intentar ajustarme al, al tema del sol, al tema de dormir temprano por el, por el biorritmo. Uh -huh. Pero yo me puedo levantar a las 5 de la mañana y estar sentado en el computador hasta las 7 sin hacer nada. Porque estoy dormido con los ojos abiertos. Y... Claro, ¿no, ¿no empiezas a producir hasta dos horas después? O... Claro. Sí, entonces, eh, en cambio, si yo me levanto a las 9, me levanto, voy al baño, me lavo los dientes, me siento y ya estoy escribiendo. No, no me toma nada. Uh -huh. Entonces, una de las cosas allí es, está bien que... Eh, hay que establecer un sistema de a esta hora me, me viene bien, pero también hay que reconocer cuál es nuestro propio sistema. ¿no? Claro. Como los famosos, cómo crecer en Twitter. Bueno, hay 400 maneras de crecer en Twitter. Claro. Yo no puedo elegir eh, o decir esta es la manera, ¿no? o, o, o los newsletters, no tiene que ser diario, o sea, a lo mejor no para todo el mundo. Por ahí hay gente que manda uno a la semana y le va de maravilla. Entonces, hay gente a la que le cinco veces a la semana y le va espectacular. Hay gente que siete y le va espectacular. Es que tienes que buscar también qué, qué va contigo. No no es como a las cinco de la mañana es la hora del éxito, cinco y dos minutos ya vas a ser fracasado el resto de tu vida. Tiene más que ver con ese tiempo que tengo, cómo lo aprovecho. Alguien me decía en Twitter... Eh, que fue algo interesante, Él me, cuando propuse esto del club de las 10 de la mañana, uh -huh. me, decía, es un, me decía, es un poco contradictorio que digas levantarte a las 10 de la mañana cuando también hablas de valorar el tiempo. Me pareció interesante. Sí. Entonces, levantarme a las 5 de la mañana no hace que valore más mi tiempo, significa que voy a pasar más horas despierto, no significa que el tiempo vaya a ser más valioso. Puedo estar más tiempo despierto, pero ser totalmente improductivo. quién no ha tenido uno de esos días donde se supone que tiene que trabajar y termina viendo Netflix seis horas porque, porque era un mal día. Okay. Entonces, eh, hay, que, hay que un poco ver cuál es tu propio ritmo también. Es cierto que la productividad es importante, pero no a las cinco de la mañana. O sea, yo tengo una vida que cuando yo me despido... Cuando yo me despierto, abro Instagram, veo sus historias y dice publicado hace cuatro horas. ¿Qué haces? Digo, ¿ahora yo me estaba acostando? <risa> ¿Qué hace de despierta esa hora? Antes de las cinco de la mañana te muestra que está saliendo de su casa para llegar al gimnasio. Entonces, eso no es sano. Bueno. <risa> a mí que no me, sí, a, mí sí, que, sí. a mí que no me digan, pero eso no es sano. No es no no, no. <risa> hay, hay problemas severos no. Mira, yo me acabo de casar y, y yo a las 5 de la mañana quiero estar empiernado, no, no saliendo del gimnasio. Es que, es, es que está claro. O sea, yo, mira, yo me hace gracia porque yo me levanto sobre las 7, pero hasta mira. las 8 no soy persona. A las 7 claro. sí. es mi momento de lavar diente, me he preparado el café, me siento mientras me estoy tomando el café, estoy leyendo cosas o tal, pero cosas que me, me vayan metiendo poco a poco pero no sí. o sea yo sé que no soy persona o sea, no no sí, soy productivo Buah, a las 7 porque es que hay cuarto ya estoy ahí pim pam pim pam no sí sí sí no no yo, yo lo he intentado y, y lo he intentado mucho tiempo más de 21 días <risa> Es cuando se genera realmente ¿no? el hábito, ¿no? A partir del... Eh, sí, de, ahí el, tenemos ¿sí? otro tema que tocar, pero bueno, no sé cuánto tenemos de tiempo, pero, pero yo no me voy de largo si tú ves. No, no, si tú, tú hablas, dices... hablas, claro, porque, de verdad, o sea, también vas a derribar la, el mito de que los 21 días ya no se ha hábito, Por supuesto, de una ¿no? vez. O madre mía, había que entrevistarte antes, o sea, esta entrevista se va a llamar todos los hábitos, que, todos los mitos que son mentiras, o sea, en los sí, hábitos, sí, sí. ¿no? También. Mi, mi esposa me dice... Tú eres el coach más rebelde que he visto. Ves una cosa y dices, no, es que así no es. Ves una cosa dentro del mundo del coaching y dices, no, es que así no se debe hacer. O sea, que lo de los 21 días tampoco. Mira, hay un autor y un libro que yo el otro día se lo volví a escuchar a, a Álvaro Sánchez mencionar, que es uh -huh. psicocibernética. Es un libro sí. precioso, de mentalidad no. hermoso lo quiero pillar. ¿Lo ¿Has leído? Sí, sí. No, lo la, quiero, la, lo buscar. quiero pillar porque el otro día se habló en algún sitio y lo dijo en plan sí. Twitter que le cambió, que puso en Twitter, mi madre me dio la vida y psicocibernética me la cambió. Sí, <risa> sí, sí, sí, sí, sí, <risa> sí, sí, sí, ya. Ese, ese, libro es de Maxwell Meltz o Maltz. Siempre, siempre confundo esa letra en el apellido del autor. Vale. Él era cirujano plástico y él se dio cuenta que la gente se tardaba más o menos, en sus propias palabras, más o menos tres semanas uh -huh. en acostumbrarse a, a verse en el espejo y decir, ah, este soy yo. Vale. Una ¿Okay? vez hecho los cambios y tal. Una vez hecho semanas. los cambios, se miraba en el espejo y le tomábamos en tres semanas en decir, oye, este soy yo. Vale. Eh, una persona a la que le amputan el brazo por la razón que sea, él lo, lo vio con el tema de, la, de las guerras, de la gente que venía de las guerras. Vale. También le pasaba que en las primeras dos o tres semanas intentaba coger algo con la mano que, no, que ya no tenía. El mismo fantasma. Y le tomaba ¿no? por ahí tres semanas en acostumbrarse. Vale. Pero una palabra que él usa mucho, y me acuerdo de cuando dije, oye, aquí él está repitiendo algo muy seguido. En neurolingüística miramos mucho las palabras. Vale. Eh, las busqué durante todo el libro. Y algo que él repite, repite, repite, repite es familiaridad. Le tomaba a la gente tres semanas familiarizarse con esto. Le tomaba a, los, a la gente que volvía de la guerra más o menos tres semanas familiarizarse con esto. Le tomaba la... En realidad de lo que él hablaba muchísimo era de familiaridad. ¿Vale? De que un hábito tiene que ver con que sea algo normal para ti. Como lavarte los dientes, como prepararte el café, como... Como abrir la nevera siete veces en el día. Esa es la familiaridad. Entonces, el hábito no tenía que ver con la cantidad de días, tenía que ver con la familiaridad. ¿Qué es lo que hice yo cuando encontré esa idea? Dije, bueno, ¿qué pasa si estos 21 días se los repito en la cabeza a alguien en 10 minutos? Y... Y lo he hecho unas cuantas veces, que es tomar a alguien que tiene, sobre todo, malos hábitos. Esto funciona más con dejar malos hábitos que con, que con adquirir buenos hábitos. Vale, ah, con eh, dejar. Vale. Sí, dejar de fumar, por ejemplo. Ok. Vale. Alguien dice, es que yo me levanto, salgo, voy a la, a la tienda, al market, a lo que sea. Y ya, ahí arranca porque compro y no paro. Ok. Entonces... ¿Eres capaz de imaginarte yendo comprando otras cosas y volviendo sin comprar? Lo primero es, uff, no, no puedo ni imaginarlo. Ok, no hay familiaridad. ¿Cómo podrías crear un hábito si ni siquiera eres capaz de imaginarlo? Entonces, ok, trabaja primero imaginarlo. Una vez que ya lo puedes imaginar, tómate un momento para imaginarlo unas 500 veces seguidas. No, no 21 días, 500 días. 500 veces seguidas. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde de verdad que saturas tanto al cerebro que entiende, entiende el patrón. En lugar de hacer 10 sesiones de terapia donde hoy día le diga, mañana vas a ir a la tienda y te vas a y vas a pensar en no sé qué, en por qué estás comprando el cigarrillo. Y, y luego al siguiente, no. Eso es como contarle la película en 20 partes. Claro. Pues quiero que, que vea todas las películas Que la vea muchas veces. Hasta que detecte cada, cada detalle. ¿Okay? Es como esa gente que ve las películas cuatro veces y luego hace reviews, porque y aquí mide el detalle. del claro. bye, si, bye. si la ves muchas veces, puedes hacerlo. Entonces, lo que quiero que haga es que, vean, que la vean muchas veces hasta que no repetir ese viejo hábito sea familiar, lo sienta natural. Porque lo vio tantas veces aquí que lo puedes imaginar. Sí, de una. O sea, en un instante lo puedo imaginar. Ok, perfecto. Eh, y luego vas y lo pruebas. Uno de los casos que yo más recuerdo fue con una mujer que era, era educadora, era maestra, y ella me decía, a mí no me gusta tener este olor de cigarro con los niños. Y ella no fumaba entre semana, yo solo fumaba sábado y domingo, pero sábado y domingo se ponía al día. <risa> Entonces, recuperaba todo. <risa> recuperaba todo. Entonces me decía, quiero dejarlo porque el fin de semana están mis nietos en casa, igual yo tengo este, este, este olor a cigarrillo... Que... Que nada en contra. Ah, ya. Cada quien queda con su... Con lo que quiera, pero, pero en este caso ella quería dejarlo. E hicimos tal cual lo que te acabo de explicar. Y teníamos, era un curso que yo estaba dando, tuvimos clases el viernes, hicimos el ejercicio. Llega el lunes y le digo, bueno, ¿cómo le fue? Y me queda viendo, ¿cómo me fue con qué? El ejercicio. ¿Qué ejercicio? El día viernes hablábamos de lo de fumar, de que, que usted iba a la tienda y compraba. Ah, ¿sabe qué? Me olvidé de ir a la tienda este fin de semana. <risa> <risa> eh, qué bueno ya, de... ya, ya está. Y ya está. Ah, vas a tener que cobrar más las sesiones. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, claro, claro. Ya, eso, eso ya, ya pasó en esta semana. Ya subimos el precio a, a la sesión. Eh, entonces, mira que... Mira que lo importante es mirar un poco a profundidad, ¿no? Eh, no quedarte en la superficie de los conceptos. De levantarme a las 5 de la mañana, probablemente lo que Robin Sharma tenga es sistemas bien implementados. Hago esto, y luego hago esto, y luego hago esto, y lo repite cada día. No es la obra, es la consistencia de repetir lo mismo todos los días. Llueve, trueno, relampaguee. Eh, se sienta bien, se sienta mal, probablemente repite lo mismo cada día. Que no tengo ganas hoy de trabajar, no, él lo hace igualmente. Lo mismo acá, el hábito no es la cantidad de días. Hay gente que dice, no, se ha probado que 60 días, se ha probado que 96 días, se ha probado que cada vez los tienden más porque nunca consiguen el hábito. <risa> claro, o sea, van extendiendo ahí, es con la, la familiaridad. Claro, yo, esto que estás contando, me gusta un montón porque yo cuando era joven me quise presentar al a INEF que es la, yeah. la carrera de deportes y tal aquí en España y demás, y había unas pruebas físicas. Y una, mm -hmm. que era la que más temía todo el mundo, era la de coordinación. Yeah. Era un circuito que había que hacer una serie de... Pasar por un cono, luego por otro, pasar por debajo de una cosa, luego otra, en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Okay. Y yo nunca, esa, nunca practiqué esa prueba. Nunca. Porque no tenía los conos, no tenía el, el campo, no tenía tal, pero todas las noches me acostaba y, la, y me la imaginaba. Yeah. Me la imaginaba pum pum, pum pum pum todas las noches, todas las noches, durante uh -huh. un mes. Y muchas veces hasta que me dormía. Y cuando llegué a la uh -huh. prueba, todo el mundo iba, oye, ¿cuánto tiempo haces en esta prueba? tal? Y digo, mi idea, ¿cómo que no la he hecho nunca cómo no vas a hacer nunca nunca es imposible tal me llaman fantasma digo no la he hecho nunca pero no puede ser digo la he practicado en mi cabeza va va pum hice la prueba pum a la primera y todo ah, ta, pero ahora y no las sé... venga ya no sé... digo nunca es imposible digo digo bueno y ya le dije claro ya luego me preguntaban Oye, y en esta cuánta hacía le dije 8, nueve Siete y medio, tal. Ahí estoy. Ah, gusta, está. Vale, vale. Ya está. Pero no lo había hecho nunca. Y era en mi mente, ya. hacia. Claro. Además me acordaba de hacer. Pum, pum, pum salto, pum, pum, pum, Así, siempre. Y gente que, que la llevaba cuando... súper preparada que la había hecho 20.000 veces, fallaba. Claro. Por los nervios es que la tensión. Tú imaginas... tal. <risa> cuando tú te imaginas, cuando tú visualizas, inevitablemente activas musculatura. Eh... Y dependiendo de qué tan bueno eres, que a lo mejor hay gente que es naturalmente muy buena visualizando, a lo mejor es tu caso también, eh, mientras más nitidez tenga eso que visualizas, tu cuerpo lo siente más real. Eh, hay un libro que se llama El cerebro que se cambia a sí mismo. Es un libro eh, de divulgación científica para el, para el mundo, digamos, ¿no? Vale. Eh, que es sobre plasticidad cerebral. Uh -huh. Y una de las cosas que el autor cuenta es de un experimento que se hizo con pianistas. Gente que eh, practicó durante un mes tocar el piano en un piano vale. y gente que practicó durante un mes tocar el piano en su cabeza. Todos vale. partieron del mismo nivel. Uh -huh. Llegó el día de la prueba y al hacer, el, al hacer la prueba, digamos, los pianistas reales eran ligeramente mejores que los pianistas que habían imaginado. Vale. Pero los pianistas... Imaginados, cuando ya tocaron un piano real, les tomó más o menos tres horas igualar el nivel de los otros. Claro. O sea, te imaginas a los tipos practicando horas todo el mes, vienen estos tipos y en tres horas los igualan. Okay. Claro, claro, no, no, sí. Es verdad que el poder de la mente es, es fuerte, es fuerte. Claro. El otro día leía a Talef. A, sí. A, Nasim Talef. y él decía algo que, que se lo quiero dejar, te lo quiero dejar porque probablemente aquella gente que diga ah, esto ya, ya suena humo otra vez. Eh, él decía que en la medicina, por ejemplo, tú le puedes decir a alguien no, no detecto enfermedad, uh -huh. pero no le puedes decir a alguien está sano. Porque no es lo mismo no tener evidencia de enfermedad a tener evidencia de salud o sea él te dice yo me puedo hacer un examen de, de índices tumorales y que me digan no, ustedes no hay índices tumorales no hay apariencia de cáncer pero no significa que no vaya a pasar o que no existan las células cancerígenas vale significa que no está detectado que no se vio, lo no mismo vivió? acá hay gente que dice no pero es que a la mente no puede llegar a tanto porque no lo ha visto claro. no, entonces Claro. que no lo hayas visto no significa no necesariamente significa que no, ¿no? tal vez ponía otro ejemplo que era con la leche materna en los 60 llegó esta moda de que eh, la leche materna se puede hacer en una fórmula ¿no? uh -huh. y ahora pues otra vez se sabe que hay cosas de la leche materna que todavía no se no entienden se no. y eh, yo escuchaba el, hace un tiempo a noemí carro uh -huh. que ella decía que cuando el bebé hace contacto con, con el pezón sí. La leche se ajusta, o sea, las hormonas de la leche se ajustan a las necesidades que perciben de la saliva del niño. Claro, ah, eso sí que, claro. Pues. Eh, eso eh, es ingeniería eh, genética de alto eh, nivel. Eh, que... Claro, es, que, es como que dicen, ¿no? Que si le das, es súper importante dar el pecho en los primeros meses porque hace que el niño, su sistema inmunológico se vuelva súper fuerte y demás y tal. Es por eso, que eso lo que dices tú: ingeniería biológica del nivel dios. O sea que, sí, sí, sí. Entonces, eh, que no sepa que algo se puede hacer no significa que no se pueda hacer. Claro, claro, claro, claro. No, no. Ese es el Súper interesante, súper interesante. Y bueno, te llega ahí el momento de spam de valor de contarme un poquito. Entonces, parte de tu newsletter, tú tienes una membresía ¿no? donde tratas un poco todos estos temas, ¿no? Sí, pues bueno, primero eh, la newsletter, ¿no? Que está ahí en alquimiasc.com. Uh -huh. eh, casi a diario, siempre digo casi a diario, porque cuando el mail es muy malo, digo, no, mejor no lo mato. <risa> lo que sobre la marcha, ¿no? ¿no? No, ya, ya no, no. <risa> eh, y luego está la membresía, que, mira que algo que yo aprendí, y eso sí que lo aprendí hace poco, yo era una persona de trabajar mucho sola, leía, practicaba solo, hacía por mi cuenta, y en el 2019 vale. me uní por primera vez a un mastermind, ¿Sí? a una comunidad. Vale. y es increíble lo que se puede avanzar cuando hay otras personas que comparten tus valores que comparten tus ideas gente vale. con la que puedes rebotar ideas de oye estoy haciendo esto y bueno yo te puedo aportar lo de acá o no me parece ya yo era mucho de trabajar solo entonces vale. a mí me ayudó muchísimo eso que hice en el 2019 y en el 2020 empecé a crear masterminds como de, de periodos cortos no ocho semanas siete semanas diez semanas y la gente le, le iba espectacularmente. Entonces la membresía nació un poco de esa idea, de reunirme con la gente cada lunes uh -huh. para rebotar ideas y, y, y verlos avanzar. Porque además sientes el compromiso, el próximo lunes me van a preguntar cómo he avanzado con mi meta. Bueno, voy, a, voy a hacer aunque sea un poquito. <risa> aunque sea el domingo, como es los lunes, aunque sea el domingo de noche, me pongo a hacer todo lo que dije que iba a hacer en la semana. Por los Entonces, compromisos ¿no? sociales. Por los compromisos, por los compromisos sociales que, claro. que pesan y hay, y hay que aprovecharlos. Entonces, esa es una de las cosas que tiene la membresía, que, que es lo que le gusta mucho más a la gente, que es la reunión cada semana. Cada semana nos reunimos. Eh, si no fuera por mi esposa, yo me reuniría hasta en año nuevo, pero, <ríe> pero ella me dice: Oye, es 31 de diciembre, la gente está ocupada, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, yo le escribo a la gente y les digo: No, no nos vamos a reunir el 31 de diciembre. Y me dicen: Qué bueno, Javier. Bueno, yo no sabía. Entonces, esa es una de las cosas que la gente realmente disfruta más. Porque siempre practicamos estos ejercicios que te he contado hoy, los Ajá. hacemos allí. Hacemos ejercicios de visualización. Eh, alguien viene con: Oye, Javier, mira, encontré esta traba. Que esto me estoy pensando en esto. Ok. Hacemos coaching grupal allí, hacemos coaching en el momento. Uh -huh. y, y obviamente esa persona se beneficia y se benefician todos. Claro. Pues además, oye, esa pregunta a mí también me sirve. Eh, eso. Y por otro lado, cada mes subo un contenido en particular, ¿no? Sobre mentalidad, sobre hábitos, o incluso sobre emprendimiento, porque eh, creo que estamos en una época donde a la gente que le interesa mucho el tema de mentalidad... Sí. Ya está pensando en qué más puedo hacer por mi cuenta. Vale. Que eh, puedes tener un empleo, pero ya estás pensando, oye, si mañana esto se acaba porque a mi jefe le da la gana de votarme, ¿qué más puedo hacer? Entonces, sí. estamos tocando también esos temas. Cada mes hubo una clase que dura por ahí una hora, una hora y algo. Uh -huh. Y, y oh, por ejemplo, en este mes estamos con el tema de, de autoestima. Hemos trabajado mucho, estamos haciendo una práctica ahí súper fuerte. Que, que está teniendo unos resultados espectaculares muy bueno. en la gente, muy buenos, de, de verdad que sí, o sea, el otro día alguien me contaba, oye, una situación en la que antes tenía como que un problema, hay una pregunta que les planteé que se la hagan, y me dice, me hice la pregunta, y, y de repente dije, no, esto ya no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera, y, y bueno, la pregunta obviamente está en la membresía, hay que entrar bueno, para bien, saber la pregunta. Bien, bien. <risa> Digo, traje <que> la suelta. <risa> pero, eh, pero algo sobre las preguntas es que las preguntas dirigen nuestro pensamiento. Si yo me pregunto, ah, ¿qué está mal en el mundo? No, no va a faltar respuesta claro. Si me pregunto, qué, ¿qué está bien en el mundo? ¿Qué está bien en mi vida? También voy a encontrar respuesta y una respuesta me va a llevar a pensar de una forma y la otra me va a llevar a pensar de otra forma. Claro. Si todo el tiempo estoy pensando, ¿qué me falta? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Es verdad que puedes aprender, pero en el exceso puedes llegar a, a perder o, tus emociones positivas porque solo te enfocas claro. en que las cosas van mal, en lo que haces mal. Entonces empiezas a pensar, oye, estoy haciéndolo todo mal, pero... Pero si te comienzas a preguntar, bueno, y hoy, algo que yo le llamo las conquistas, que es un ejercicio que me encanta al final del día, es, ¿qué hice bien hoy? ¿Vale? Es un ejercicio que me gusta mucho. ¿Qué hice bien hoy? Y te das y, un y premio. Por lo menos, y por lo menos saco unas tres o cuatro cosas, porque a veces es como que hice sí. bien hoy? Um, me lavé los dientes. Me hiciste más. <ríe> Seguro que hiciste más. <ríe> claro. vale, bueno, iba eh, en la calle, un tipo se me atravesó manejando y quería... Golpearlo, pero no lo hice. Okay. <risa> muy <bien. risa> Eso está bien. Oye, pues, yeah. todo muy interesante, ¿eh? Y todo esto, todo esto lo haces por videoconferencia o, o digo, videollamada. Videollamada, las sesiones en vivo, por supuesto, y las otras están grabadas en una plataforma que yo uso Hotmart por ahora. Vale, eh, vale, vale. Pero eh, la gente lo está disfrutando mucho porque incluso la. Esta plataforma tiene una aplicación de celular, entonces pues ah. la gente va ahí, pone el audio, sale a hacer sus cosas y va escuchando la clase. Vale, vale. La verdad es que lo, lo disfrutan bastante, lo disfrutan bastante. Y, y yo también me divierto un montón. Que eso es lo importante, Creo así? que ya te digo, cuando llega el fin de año yo les digo, pues reunámonos. Resulta <risa> que nos quieren por, porque me dicen que tienen familia y <risa> bueno, ya tendrás, ya tendrás. Así que sí, nada, sí, pues sí, oye, sí. Javier, ya fíjate ya llevamos una horita. Casi. Sí, acabo y de, acabo de salir de pantalla completa y veo la hora. <ríe> Así que vamos a dejar aquí el café, que ha sido muy interesante. Y vamos, espero tenerte próximamente aquí cuando ya cobres un medio millón de dólares, aunque sea. ¿eh? Sí, Porque sí, ya sí, cuando sí. ya estés en el top del millón, diré: Saber ya es inaccesible. ¿eh? Pero cuando estés ahí en ese top, ya sí que volveremos a hablar, que seguro que sacarás alguna otra cosa nueva para contar aquí. Seguro, seguro que sí. Dale pues, Quijote. Muchísimas gracias. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Sí, eh, sí, sí, sí, la verdad es que ha estado ha estado divertido a, lo, a los tiempos que hablo de, de esas partes iniciales. Eh, me sí. ha gustado conversarlo un poco contigo. Me lo dicen eso muchas veces cuando les haces pensar en cómo empezaron y ya como que ya había gente que se le había olvidado y ahí, hostra. Sí. ¡Ah, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Así que nada. Sí, sí, sí. Pues nada, Muchas Javier, gracias. un gustazo y nos vemos, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao. Chao. Hasta luego.